Bueno, ahora vamos a hablar con los grandes arquitectos que había hecho una gran obra desde los comienzos, que son ya 23 años. Bueno, de verdad, primero, enhorabuena, mis felicidades, porque qué trayectoria. Yo no sé si desde un principio que me pensaste en esto... Eh, ya pensabais en éxito que esto iba a y, y lo que iba a trascender, Julio. Hombre, más que en éxito, yo siempre lo que he pensado en comunicar, nosotros siempre, a mí personalmente lo que me importa es crear cosas nuevas, dentro del festival pues crear los libros, porque todo el resto de cosas está muy bien, o sea que vengan los invitados, encantados, las películas, tal, pero a nosotros personalmente, yo creo que a Isabel también, lo que nos gusta es crear. ...hacer cosas nuevas como libros, como los discos... ...y que después la gente, el aficionado... ...los disfrute en su casa... ...para mí lo más importante, más que todo... ...es eh, el, el crear cosas nuevas y que la gente disfrute de ello. Fíjate que entrevistando a los actores... ...a bueno los invitados de hoy... ...que todos me, pare, me han mencionado lo de las catástrofes... ...y me dicen, pero qué mejor que estamos viviendo... ...las catástrofes que estamos viviendo en este, en este momento ¿no? Estaba también basada un poco la temática... ...en todo lo que iba a pasar, y... La verdad que no, que... que es. Mucha casualidad porque Julio es muy adelantado, que es el, el la mente brillante que va siempre dos años por delante, incluso más a veces. Y el cine de Catástrofe yo creo que pues, desde hace por lo menos tres o cuatro años lo teníamos pensado. Con lo cual eh, era, yo creo que a lo mejor tiene un poco el espíritu de vaticinar lo que va a pasar porque es verdad que estamos en un momento muy complicado y muy convulso. Pero bueno, que al fin y al cabo el cine es solamente el reflejo de, de lo que va pasando a lo largo de la historia y de la sociedad. A nosotros obviamente no nos gusta lo que se está viviendo ahora, pero hay que disfrutar el cine de Catástrofe y más este año que, se, que, que coincidía con el 50 aniversario del estreno de La aventura del Poseidón. Claro, ten en cuenta que básicamente por eso, desgraciadamente en este mundo, los desastres naturales ha habido desde que el mundo el mundo y va a seguir aunque nosotros no estemos lo que son incendios, lluvias y ese tipo de cosas. La parte más cinematográfica que en el festival, películas como Armagedón, de meteoritos o, de, no sé, invasiones alienígenas como Mars Attack, eso ya es más de ficción. Pero que ya te digo, es como ha dicho ella, ya un par de años tres, organizando el festival, sobre todo por ese 50 aniversario de la película de la aventura del Poseidón. ...y al igual que este año pues la temática es catástrofe... ...el año pasado fue Full western y el año que viene va a ser asesinos en serie... ...o sea que siempre buscamos un tema eje... ...y alrededor pues se va creando un poco... ...todo lo que es el enjambre del festival. Me a recordar el programa porque hay gente todavía que me pregunta... ...desde que se presentó más comunidad... ...que estaba la gente preguntando... ...pero Elena es gratis, pero se puede entrar, es entrada gratuita... ...es algo que quiero también que aclaremos... De... Pues sí, la, la filosofía de la Asociación Unicornio y de, de todos, de todos los actos que hacemos, no solo de la Semana de Dicina, sino de todo lo que hacemos a lo largo del año, es que sea gratuito para, para todos, para los esteponeros, para la gente que venga de, de otra, de otros lugares, de otros pueblos. Y solamente para la. Es verdad que la gala de inauguración y de clausura tendrían que pasar por el padre Manuel para poder retirar de allí esas entradas por el aforo exacto, pero todo, incluso el material, eh, tanto el disco que este año hemos editado, canciones para subir a una catástrofe, como el libro, eh, todo es gratis y lo regalaremos en alguno de los momentos que, de, del festival. ...y para ello, bueno, en el, la página web del festival... Www cinefantástico Costa del Sol... ...está puesto todo el programa, con todas las actividades... ...a partir de hoy, como bien ha dicho Isabel... ...por un tema de aforo, solo se dan entradas gratuitas... ...pero el resto de las proyecciones... ...tú puedes ir a ver las películas sin problema... ...mañana desde las 4 de la tarde... ...durante los 5 días, tanto aquí como en San Pedro de Alcántara... ...en este pueblo de San Pedro de Alcántara... ...y después las presentaciones de libros... ...ya hemos hecho dos presentaciones del disco... ...tanto en Úbeda, en Cinefan, como en, en Benajavís... ...regalando después el propio grupo Malpaso los discos... ...y ahora nos queda un par de presentaciones más... ...en San Pedro Alcántara el próximo jueves... ...y en la gala de clausura el día 10. ...así que lo que queremos es que la gente venga... ...y disfrute del festival. Un bueno, momento también muy esperado es lo del premio Spiri... ...que lo hacéis todos los años... ...que tenemos a este amigo Humberto... ...que es apasionado... ...y que siempre haces ahí la parada oficial... Claro. ¿no? Bueno... Eso desde que el maestro Aspiri estuvo con nosotros hace muchos años, desgraciadamente hace ya cuatro que no está con nosotros, bueno, pues quisiera hacer un homenaje, cambiar el nombre del premio al Mejor Dibujante por el premio de Alfonso Aspiri, y todos los años Humberto, que siempre nos acoge muy bien en su restaurante, en el Gaucho de Banús, presentaremos el libro allí también, y el propio Manuel Bejarano, que es a quien se va a premiar este año, pues estará con nosotros allí, y, y súper agradecido Humberto, porque es un gran aficionado, además de ser una gran persona. Allí lo veremos, bueno, estaremos seguiros en todos esos momentos, que una vez al año eh, le tenemos que disfrutarlo. Así que, y ya me imagino ya después trabajando ya para el próximo año, esto es mucho trabajo, ¿no? Bueno, ya hemos bueno, sí, ya Bueno, sí, ya te he dicho que julio siempre va con, con, con antesala y de hecho pues iremos desvelando algunas de las de la sorpresas del próximo año a lo largo de la semana. Muchísimas ah, gracias, gracias por atendernos gracias. y de verdad felicidades. a vosotros ¿eh? por informar y estar eh, viniendo siempre a apoyar el festival. Muchas gracias, Muchas gracias a los dos. Gracias.